bien? Bueno, buenos días, buenos días Claudia. Muy buenos días, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Muy bien, súper contenta. Estoy, nervio, estoy un poquito nervioso de estar contigo, pero mentira, estoy muy agradecido. Además porque esta mujer tiene, pues, tiene muchísima cancha en estos temas. Ya les vamos a contar un poquito eh, de quién es como mujer, como profesional, ¿cierto? Porque está sentada hoy el día, el día de hoy más bien aquí en Academia Sob Seguros. Bueno, eh, les damos la bienvenida a todos ustedes, eh, la comunidad de Academia de Subseguros, la gente que está aquí en Colombia, la gente que está en México, Panamá, Perú, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, mejor dicho, estamos en 11 países eh, distribuidos ya con Seguros y con todo lo que venimos haciendo. Toda ¿Cómo lo una, ves? Red, toda una red, red, toda una red, toda una red, ayudando para que todos los asesores y profesionales de seguros de Latinoamérica pues se puedan enfocar en vender más y mejor y se organicen a través de todo lo que estamos haciendo nosotros. Pues bueno, vamos a dar eh, unos minuticos, eh, por ahí un par de minuticos mientras la gente se va conectando. Clau, uh -huh. eh, bienvenida a este Muchas espacio, gracias. qué bueno que tenerte aquí. Claro que sí. Ajá. Primero, nada de nervios. No. ¿sí? ¿Por qué? Pues porque estamos en un espacio donde vamos a construir conjuntamente un tema que estoy segura, segura, les va a encantar. Uh -huh. Segundo, porque se trata también de atrevernos, así que les invitamos a que se conecten, Ajá. le pongan el mensaje a su amigo o a su amiga, mira, ya empieza el en vivo, ya empieza este espacio sí. de Academia Subseguro, donde finalmente lo que pretendemos y lo que queremos es llevar temas de interés que realmente tienen que ver con lo cotidiano, con la vida y sobre todo con potenciales que absolutamente todos los seres humanos podemos desarrollar. Por supuesto, y ese es un tema muy interesante y súper apropiado, creería yo, para la época del año. Estamos rematando el año, sí. estamos en un mes muy bonito. Esa... Cerrando ciclo. Ajá. Uh -huh. Estamos en un mes muy bonito, eh, evidentemente, y yo creo que a título personal, por lo menos en mi caso, y a nivel evidentemente empresarial, pues es tiempo para, para empezar a, a, a revisar qué hice bien, qué, digamos que, qué oportunidades de mejora tengo, para agradecer también a las personas que pasaron, quizás, que ya, ya no están, los clientes que han llegado. Eh, bueno, digamos que todas las experiencias bonitas que nos pasan, en, digamos que a, a través de, de, pues del espacio laboral, del espacio personal también. Y bueno, pues para eso también tenemos aquí a Claudia Patricia Mesa que les va a presentar un poco más allá de todo lo que ustedes vienen en redes sociales, eh, pues quién eres como mujer, como profesional, qué has hecho un poco, cuéntanos para que la gente se enganche un poco más con ese, digamos que esa experiencia. Bueno, entonces aprovecho como para hacer mi, mi balance de ciclo y claro. contarles un poquito. Eh, primero como mujer me defino como una mujer feliz, como una mujer plena que hago lo que me gusta, que me apasiona lo que me gusta y que me rodeo de personas que van como en esa misma tónica. Desde ahí les cuento un poco que en mi carrera de formación inicial, de base, eh, algún día decidí formarme como psicóloga y yo decía, tiene que haber muchas otras cosas más que seguramente nos permiten complementar los perfiles, que seguramente nos permiten adentrarnos y algo así como quitar esas corazas que a veces los seres humanos nos ponemos para activar potenciales intensamente poderosos que todos tenemos dentro. De ahí entonces surge en mí un deseo de estudiar acerca de programación neurolingüística, coaching ontológico, biodanza como estrategia y sistema corporal para aplicarlo en organizaciones, pero también en personas que quieren trabajar su vida a nivel personal. Entonces digamos que son como diferentes formaciones que he hecho y más allá como de definir los títulos, a mí me gusta contarles un poquito para qué han sido okay. útiles en mi vida. Perfecto. Hay formas de ser que los seres humanos tenemos y digamos que no significa que los seres humanos tengamos que pensar cómo es aquel, yo quiero ser como ese, o cómo es esta otra persona, yo quiero ser como esa. No se trata de eso, pero sí se trata de poder hacer un balance e identificar qué cosas en mi vida funcionan muy bien y de esas cosas en las que funcionan muy bien, cuáles son mis habilidades, las competencias, aquellas cosas que yo estoy haciendo y que le aportan a ese buen resultado. Más también es importante que en el balance de vida podamos ir definiendo qué cosas en mi vida no funcionan tan bien, ¿sí? Los seres humanos somos una gama de posibilidades, la parte de la pareja, de la economía, de los resultados laborales, de la dinámica de trabajo en equipo, de familia, espiritualidad, en fin. Y quizá en esas cosas, en algunas áreas de nuestra vida que no funcionan tan bien, preguntarnos ¿qué me hace falta? ¿qué? competencias, habilidades o destrezas, yo debo desarrollar. ¿Qué miedos puedo soltar? ¿Qué creencias puedo trascender? Y entonces ahí sí me gusta decirles, considero que soy una persona y una mujer que se ha dedicado a mirar creencias limitantes y a convertir esas creencias en nuevas creencias que de verdad me posibiliten nuevos y mejores resultados. Es súper importante que, eh, que la gente que se está conectando ahí, bienvenidos. Eh. Un saludo a Rafael Rosas que nos dice hola. Lina Orozco también está conectada por ahí, porque igual León, bueno, la gente que se va conectando y es súper importante que nos haga más retroalimentación de si están escuchando eh, bien, sobre todo a Claudia, ¿cierto? Yo sé que hablo un poco más, más alto que ella, pero si están escuchando bien a Claudia, pónganos ahí un OK, bueno, pónganos un mensajito uh -huh. para saber que todo está perfecto, ¿vale? Además porque es un tema de verdad muy interesante que se puede conectar con muchas esferas de la vida, ¿verdad? Total. Tú decías ahora que se puede conectar con el tema de las ventas, de, la, bueno, de lo que yo haga a nivel profesional, ¿cierto? Absolutamente, sí. Realmente es que los seres humanos que somos... Llevamos lo que somos donde quiera que vayamos. Uh -huh. Y es muy curioso porque algunas personas dicen, pero ¿cómo así que para presentar una hoja de vida, cómo así que para presentar un proyecto, yo tengo que trabajar el arte de la seducción? Y esto es un término que se aplica profundamente en el arte de, la, de las ventas. Y como hoy vamos a trabajar la gratitud, ¿sí? Como el arte de generar resultados, también les cuento que sí, la gratitud para tu proyecto de vida, para cuando quieres presentar un proyecto. ¿Cómo la gratitud te abre puertas? Y vamos a profundizar un poco más de este tema, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo hacernos conscientes de esta gran habilidad que tiene que ver con una actitud de vida? Así es, y yo creo que para, es súper importante las personas que trabajamos en equipo de trabajo, porque generalmente, a, a, digamos que a nivel personal, nunca estamos solos, ¿cierto? Siempre generamos un equipo, la persona que me ayuda, no sé, quizás a la mensajería, el asistente, el que paga, el contador, bueno, digamos que... Todo es un equipo y un engranaje que a través de un valor tan bonito. Si ¿sí, ¿sí le puedo decir valor a sí, la gratitud, es sí, un valor. Total, para okay. mí sí. Perfecto. Entonces a través de ese valor tan bonito que es la gratitud, eh, pues vamos a asegurar un poco mejores resultados y evidentemente trabajar hombro a hombro y, y digamos que buscando objetivos mucho más eh, en común Total. en un Gracias. equipo somos como un engranaje no podríamos pensar que soy un área o que solo con mi equipo necesitamos bueno. tanto de la persona que nos trae el agüita delicioso Ajá. como el que sale a hacer las sí, ventas también. como el que gerencia y toma decisiones importantes y trascendentales todos necesitamos de todos y en ese sentido, aprender a reconocer que la gratitud genera unos estados de armonía, de fuerza revitalizadora, de abrir puertas, hacer conciencia de esto, nos ayuda también a emplearlo de manera aún más consciente. Bueno, vamos a revisar entonces en un momento, si alguien nos está escuchando en este momento, porque parece que se interrumpió la conexión. ¿Cierto? Entonces vamos a revisar en este momento qué pasó. Bueno, retroaliméntenos allí, nos dices. a habilitar nuevamente el sonido, uh -huh. eh, digamos que ya hicimos un preámbulo, saludamos a la gente que está a, acompañándonos allí, ahí está Jorge, está Rosa, R Rafael, Ruth Magali también, Vanessa Olivo, que gracias por habernos eh, dicho que se había interrumpido la conexión. Vanessa, pues bueno, ahora sí digamos que entrando un poco más en materia, uh -huh. Clau, ¿cómo se, cómo se configura todo este tema de la... Gratitud en la búsqueda de buenos resultados, ¿cómo cuál es ese trasegar ese, ese caminar hacia allá? Muy bien, digamos que lo primero que yo les quiero invitar a hacer es piensen en una persona que ustedes consideren que tiene baja capacidad de gratitud, esos a los que usted le hace un favor, le da un regalo, eh, le genera una posibilidad y usted no siente que. No solo no dice gracias, sino que realmente no está como en, en, esta, en esta armonía o en esta onda de manifestar la gratitud por diversos eh, motivos. Y piensen en una persona que usted considere que es muy agradecida, una persona que generalmente no solo le dice gracias, sino que en su actitud usted de verdad evidencia que la persona como tal experimenta esa gratitud. Y me atrevería a decir y les quisiera proponer que quienes quieran nos compartan allí escrito en el chat cuál es la sensación que les genera. Que participen con nosotros y nos cuenten un poquito. Cuando están cerca a una persona que es intensamente agradecida, ¿qué le pasa a usted? Mientras vamos conversando les quiero proponer que vayan poniendo algunas de esas respuestas. Y mientras tanto yo les quiero contar un poco que a mí me sucede cuando tengo a mi alrededor personas que son agradecidas, adivinen qué sucede. Yo les quiero dar más. Ajá. ¿Sí? Partamos de ahí. Eso genera un sentimiento recíproco de... Sí. O que es, hay un bienestar o hay un sentimiento que chévere compartir con esa persona porque veo que me recibe bien... De que lo manera, que le doy lo valora, lo valora. ¿sí? Uh -huh. puede que alguien no me diga necesariamente gracias Claudia, gracias por eso que me diste, pero cuando de pronto me dicen, ¿sabes qué? Eso que yo vi contigo o eso que tú me entregaste me ha, me ha cambiado la vida en esto o me ha ayudado para esto, esa es una forma de agradecer. Cuando te mencionan cosas que tú aportaste y el beneficio que has recibido y cuando eso me sucede hay algo en mí que se pregunta, ¿cómo le puedo dar más a esta persona? qué otros regalos ni siquiera materiales, que otros regalos de vida yo lo podría dar. Entonces, si nos vamos a esta experiencia, se vale que pensemos en lo que sucede con nosotros cuando estamos con personas que son agradecidas y cuando estamos con personas que no lo son. Y como yo diría que la vida en general funciona bajo unas normas que son comunes a todos, ¿sí? entonces la pregunta es, cuando tú eres una persona agradecida, ¿qué crees que generas en los demás? En ese gerente al que visitas en esos clientes a los que visitas, en la familia con la que te relacionas, con la pareja que tienes, uh -huh. ¿sí? Y desde ahí, nada más con ese ejemplo, ya vamos a empezar a abrir como un campo de posibilidades de por qué la gratitud no es solo un tema de moda, y aquí yo quiero hacer esa claridad, no crean que estamos trabajando en la gratitud porque ¡ay! llegó Navidad, pongamos <risa> a Claudia, la psicóloga, a hablar de gratitud, ¿sí? Este debería ser un valor, una sensación, un estado de ánimo en el que permanezcamos día tras día, sin importar la época, sin importar la fecha. Desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre, día y noche, como yo puedo agradecer constantemente las cosas que me rodean y que recibo. Es decir, es como me pongo la camisa, el pantalón, todo. me pongo, pues haciendo un símil ahí, me pongo la gratitud todos los días al todo salir de... No, al despertarme siempre. Siempre, todos siempre, días, siempre, siempre. Todos los días. Sobre todo porque... Eh, la gratitud genera unas, y aquí me voy a meter un poquito con el tema bioenergético que a mí me apasiona, ¿sí? entendiendo cómo las emociones me cambian los estados vibracionales, es algo así como si estás enojado y triste y vas a visitar un cliente, por mucho que tú pretendas como dar tu mejor, tu mejor entrega en ese momento, es muy factible que aunque eso sea lo que quieras, no lo logres. Además porque uno lo nota. Sí, eso se nota. Uno como, sí. uno claro. como, que, como que no sabe qué pasa, pero uno se nota incómodo. No. Bueno, ajá. Sí. A mí me ha pasado que en ese nivel de conciencia, cuando no estoy bien anímicamente y voy a otros espacios, yo a veces me pregunto y me digo, Claudia, estás desconectada. Claudia, es como si tu rostro no estuviera reflejando un, un buen impacto para ellos. Y desde ahí se vale como preguntarnos entonces por qué la importancia de que sea un tema y una actitud para todos los días en cualquier espacio, sobre todo porque tú nunca sabes con quién te vas a encontrar en el camino, con quién vas a estrechar una mano para un negocio y desde allí es como estar atento, inclusive dentro del estar atento es si hay un momento de mi vida en el que no me conecto la gratitud, están pasando cosas difíciles, también como yo procuro atender ese estado ¿sí? y, y aquí es importante, no se trata de ponte la máscara y sal aparentando gratitud, ¿sí? como seres humanos que somos, vivimos momentos donde también hay cosas que nos afectan, entonces como atiendo esa parte de mí para conducirme y diseñar estados que tengan que ver con la expansión. Es decir, uno, uno sí puede trabajar en ¿eh? Cuando, pues cuando está, no sé, tiene un problema familiar quizás, tiene un problema laboral, uno podría entrenarse para, para manejar que, digamos que esa emoción o que esas circunstancias no lo lleven a, pues como al fondo o a, o a digamos que comportarse más mal con las otras personas. Sí. Uno lo puede hacer. Sí, la verdad es que sí. Eh, en el coaching ontológico nos enseñan y nos preparan para aprender a diseñar emociones okay. ¿sí? y como nuestras acciones se mueven eh, y lo que generan digamos que a ver estas son las emociones y las emociones son como el motor la energía la gasolina para las acciones entonces si yo aprende a diseñar emociones posibilitadoras que me energizan que me armonizan que me ponen en estados de ánimo que realmente me ayudan a generar soluciones pues mis acciones también van a ir orientadas a eso. En coaching ontológico nos dicen, es posible, y yo les puedo contar si es posible. Ok, perfecto. Sí. Entonces, haciendo un resumen, el primer paso es evaluar cómo me siento yo sí. cuando estoy con personas agradecidas, y cuando estoy con personas que no son agradecidas. Claro. Y desde ahí, digamos que es como, vamos a empezar como Nacho Le. Uh -huh. Y en el Nacho Le, o sea, lo básico es, ponte en los zapatos del otro. Okay. Y al ponerte en esos zapatos, te pones en los tuyos propios. Y es, ¿qué me pasa cuando estoy con personas agradecidas? Y te vas a dar cuenta que esa sensación de bienestar, de armonía... Seguramente te genera la sensación de querer dar más, de querer estar inclusive en contacto con esas personas. Ok, y una vez yo estoy tan atento y empecé a identificar mis emociones y, y mis estados de ánimo rodeado de la gente que, uh -huh. que acabamos de decir, que sigue. Uh -huh. Muy bien. Entonces, digamos que ese primer instante lo vamos a llamar un instante de conciencia. Vamos Ajá. a poner una C, yo no sé si ya sí. se alcanza a ver cómo C, Una C bien grande y es el estado de conciencia. Y dentro de ese estado de conciencia se vale que pasemos a un estado de escucha, pero no tanto escuchar al otro, porque es que hay una tendencia a, ay sí, yo escuché a Andrés, entonces escuché que viene bien o que no viene tan bien, y se vale aprender a escuchar a otras personas, en su corporalidad, en su lenguaje y en su emocionalidad, pero la verdad es que con quien primero deberíamos trabajar esta escucha profunda es con nosotros mismos. Entonces... Digamos que una vez yo hago consciente esos estados de gratitud o de no gratitud, se vale como identificar qué pasa conmigo cuando me conecto con cosas que de pronto interfieren con la gratitud o qué pasa conmigo y cuáles están siendo mis um, hábitos mentales y emocionales. Y aquí voy a empezar a hablar un poquito de cómo yo misma o de cómo ustedes mismos Pueden llegar a ser como los edificadores, los arquitectos de ese mundo emocional. Resulta que cuando nosotros entramos en estados de gratitud, hay dos hormonas, dos neurotransmisores que se activan a nivel interno. Uh -huh. ¿Te alcanzas a imaginar cuáles pueden ser? De los que conozcas o te inventas. Esa es de la felicidad que es... A ver, me habían dicho... ¿El cortisol? No, cor, no, el, no. El cortisol no es tan feliz. Bueno, bueno, mentira, no. Pero son parecidas. Pero hay una hormona de la felicidad que en este momento sí. no recuerdo el nombre. Muy bien, entonces la vamos la, a recordar y es la, la serotonina. Ah, serotonina, sí, ¿Sí? ya. Okay. <risa> okay. Miren, eh, cuando, cuando estamos en un estado de gratitud, algo tan sencillo como, como quienes acostumbren quizá, no sé, orar, meditar, como lo quieran decir, y nos conectamos con ese estado de gratitud internamente, y la sola sensación de la gratitud, uff, dispara serotonina. La serotonina, les voy a contar, hace que los ojos brillen, sí. Y, y entonces Andrés ahí sacó su sonrisa y, y le brillaron los okay. ojos. La serotonina. No es intencional. No, no está preparado, Ajá. eso fue auténtico, sí. La serotonina hace que te que, que te salga la sonrisa. Es como la serotonina la podemos activar solo a través de un recuerdo o de una proyección a futuro, sí. Cuando recuerdas algo bonito y agradeces por eso ahí ya se activa serotonina okay. puede que sean poquitos, chorritos pequeñitos pero se activa o cuando te proyectas a futuro y visualizas y dices gracias, qué rico, no sé este viaje que me quiero dar o este negocio que quiero cerrar o esta persona a la que pude acceder hoy a la que pude conocer hoy y que llevaba mucho tiempo buscando quizá una cita con esa persona eso te activa una sensación de felicidad interna uh -huh. características corporales brillo en la mirada, ¿sí? Vamos, voy, voy a abrir acá un poquito el cabello para mostrarles. Esta zona se define como los músculos del alma. Los músculos del alma. Los músculos del alma. Y dice, si tu alma está bien, está en armonía, sonríes parejo con todo el rostro. Y esto también sonríe. Pero hay personas, y les voy a mostrar que hacen esto, sonríen así, y esto es como caído. <risa> ok. Entonces dicen, cuando está por dentro de todo está bien, esta parte también sonríe, y eso se llama rostro integral, y al sonreír esta parte también se evidencia lo que es la sonrisa de, de, de la boca, que mostramos los dientes, ¿sí? pero además la, la gratitud y la serotonina hace que tus manos se dirijan al mundo, entonces tú dices, hola, ¿cómo estás?, y saludas, porque las manos tienen que ver con una extensión del corazón, ¿sí? y por eso muchas veces es claro que las personas que trabajamos en el área de ventas específicas necesitamos un cuerpo que nos apoye ¿sí? y un cuerpo que esté abierto a la vida, a las personas, a las oportunidades Justo, justo con lo que estás contando, Clau eh, yo, me estaba, yo me estaba imaginando eso o sea, ¿cuántas veces se ha encontrado uno con... o yo me he encontrado a título personal quizás con, con un asesor de ventas, con un ejecutivo, con un vendedor y, y su cuerpo no me invita a contarle, De hecho, creo que es, pues, es, está en contraposición a lo que él está buscando pues, de manera verbal. Entonces, eso es súper importante. Y además, por ejemplo, en el tema de seguros, yo creo que pues, es un tema muy de confianza porque es, pues, es algo que es evidente que en Latinoamérica no tenemos una costumbre a, a usar demasiados seguros más allá de los, de los obligatorios. Sí. Y este tema de, pues de, de la sonrisa, las manos, eh, me parece a mí que conectan mucho eh, pues a nivel de confianza. Sí, total. Y, y digamos que eso nos, nos abre un mundo, un mundo diferente. Y entonces, digamos que la gratitud hace que esto se genere en el cuerpo, porque es como, la gratitud empieza por un pensamiento, ¿sí? Y es, voy a hacer un símil y es, yo te saludo y te digo mucho gusto, yo soy Claudia Patricia, ta, ta, ta uh -huh. vengo con mi cuerpo abierto. Si me compras, qué bien. Pero si no me compras, cierto, también entrar en el estado de gratitud, ¿por qué? Porque me atendiste, porque me regalaste un tiempo, uh -huh. porque a lo, a lo mejor tú no, me fortalece mi capacidad de aceptar los no. Sí. Y saber que mi motivación no se baja, sino que continúa. Por supuesto. Entonces quizá allí la gratitud es importante porque justamente te sigue conectando con las posibilidades. Ajá. Uh -huh. Pensemos en qué sucede cuando algo nos ocurre y no agradecemos, sino que empezamos a criticar, a renegar, a renegar uh -huh. ¿sí? o inclusive a asustarnos okay. por lo que no pasó. Entonces yo les pregunto a todos, y si nos quieren escribir en el chat, también. Y ahí están, sí, ahí están. Aprovecho ese momentico para, para saludar a Miguel Acero, que dice buenos días, buenos días para ti también. Hola, Miguel. Miguel, qué bueno que estás conectado a, la, a los amigos de... LVP Seguros, okay. Ruth Magali nuevamente está allí, súper de acuerdo con el tema, gracias Ruth Magali, Muchas y recuerden gracias, la pregunta que les hacía eh, Claudia al principio piensen, cómo se sienten ustedes cuando, se, cuando hay gente agradecida a su alrededor y cuando hay gente que no es agradecida a su sí, alrededor, no cuéntenos un poquito qué les pasa. Ok, muy bien, entonces nos van contando ahí qué, qué les sucede a ustedes, sí y, y desde ahí vamos obteniendo como alguna respuesta de por qué la gratitud es importante. Tenemos la música de fondo que están, están los pajaritos visitándonos aquí, además que estamos rodeados de un, sí, una flora y una fauna bellísima, estamos... Les recuerdo, estamos transmitiendo desde el corazón del eje cafetero colombiano, uh -huh. esta ciudad se llama Pereira, Pereira, para todos nuestros amigos aquí en Colombia y en Latinoamérica. Ajá, uh -huh, claro uh -huh. que sí, y sí, efectivamente, ellos cantan por allá, yo creo que de alegría y de gratitud, ¿sí? Entonces, desde ahí, es volver un poco al tema, y les estaba haciendo una pregunta, y es, cuando nos suceden cosas, y de pronto, esto a todos nos ha sucedido en algún momento, empezamos a criticar, empezamos a señalar, nos enojamos, generalmente... Ese tipo de emocionalidades empiezan a generar unos estados de ánimo que, me atrevo a decir, pueden ser el resentimiento ¿sí? uh -huh. o la insatisfacción. Y les quiero preguntar, cuando estamos en resentimiento o en insatisfacción, estas, las manos, ¿dónde suelen ir? No sé, están cruzadas, están... Uh -huh. Hay una tendencia. Hay una tendencia que cuando me conecto con el miedo, con la rabia, con la culpa, cuando las manos van hacia afuera, van para señalar y para decir, no, es que usted tal cosa, no. Entonces estos movimientos, de alguna manera, a veces cortan las relaciones. Y yo ni cuenta me doy. ¿sí? Entonces, si en un equipo estamos en, en, en señalar, cortamos las relaciones, a veces son necesarios cuando yo necesito decir, ya, rápido, trae tal cosa. Pero cuando estamos en, en conversaciones con otras personas, es importante cuidar, porque quizá desde el resentimiento, desde la resignación, nuestro lenguaje puede ser un lenguaje que corta. Pero también hay una tendencia que cuando algo no me gusta, no me siento bien, las manos se replegan al cuerpo. Uh -huh. Y esto nada más, digamos que si estamos atentos a esto, ahí ya recibimos señales. A veces cuando yo estoy así, o muy, muy cruzada en mí, yo me pregunto, Claudia... ¿Qué te está pasando frente a esta situación? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Porque no estás cómoda, no estás bien. Y entonces a veces será que tengo que decir algo, que tengo que pedir algo, que tengo... ¿sí? Y ahí como estamos trabajando el tema de la gratitud, se vale que yo me dé cuenta que generalmente cuando estoy en gratitud, mi cuerpo es expansivo. ¿sí? El, el, niño, el cuerpo de un niño cuando agradece es un cuerpo que salta, uh -huh. que ríe, que abraza, que se te prende de una pierna, que habla, que te Voluntad. pregunta. Para mí los niños son un regalo porque siempre nos permite ver los estados de ánimo en su pureza y cómo nosotros podemos aprender de esos estados de ánimo. Por supuesto. Entonces, en gratitud, sí, es como voy a visitar tal cliente y es posible que hasta te hayan dicho no, con ese cliente es muy difícil. <risa> Tú conéctate con la sensación de qué bien que me recibió, qué bien que voy a tener la oportunidad de conversar, qué bien que vengo preparado y eso nada más te cambia también el estado anímico. Por supuesto, uh -huh. entonces ya saben ahí, tenemos digamos que esos dos primeros, dos primeros pasitos para la gente que se va conectando, primero bienvenidos y gracias por conectarte con nosotros y compartir además de que eh, este, este en vivo que están viendo aquí, en este momento lo podrán ver posteriormente también en nuestras redes sociales, tanto aquí en Facebook como uh -huh. lo están viendo, uh -huh. o si no, en nuestro canal de YouTube. ¿ok? Uh -huh. Cierto. Entonces ahí tenemos dos, dos pasos para que tú los recuerdes a la gente que se, se acaba de conectar. Muy bien, sencillo, y es primero identifica qué te pasa a ti con las personas que son agradecidas y con las que no son agradecidas. Desde ahí ya puedes empezar a identificar la importancia de la gratitud, Generalmente cuando son agradecidas queremos darle más, ¿sí? okay. queremos entregarle más cosas. Y lo segundo tiene que ver específicamente con que mires como en, en tu cuerpo la gratitud pues evidencia de una manera los movimientos son sueltos, fluidos, expansivos, expresivos y muchas veces cuando nos perdemos de esa emoción y entramos en otras emociones que tienen que ver con un poco más como de opresión, uh -huh. nuestro cuerpo se repiega. Ok, ¿Sí? perfecto. Aquí nos dice Ruth Magali que está, pues si compran bien y si no tan bien es ganancia, sí, tal cual como lo decías. Y dice además que cuando sí. se es agradecido comercialmente, pues todo fluye. Todo fluye. Ajá. Yo les quiero compartir una experiencia personal. Yo creo que yo llevo 18 años como consultora y pues cuando, cuando todos empezamos eso es como coquito, tú vas aprendiendo y, y eso es todo muy manual, todo muy, muy artesanal. Uh -huh. ¿sí? Y ustedes no se alcanzan a imaginar cuántas propuestas yo he pasado que ni me llamaron ni me dijeron que sí, sino que hay como en stand-by. Yo, yo las tengo todas recopiladas desde hace 18 años. Okay. Y en estos días vi aproximadamente como 450 cotizaciones, okay. de las cuales muchas han dicho que sí, pero muchas ni me llaman ni me dicen que no ni que sí. Regalo de gratitud de todas esas que me dijeron que no, me enseñaron a hacer rápidamente una cotización, uh -huh. sí, entonces yo ya sé en mi esquema mental objetivos, justificación, tal, metodología, inversión y hoy hay momentos donde me dicen necesitamos una cotización ya, ya. y yo en cuestión de 10 minutos máximo la pienso y la monto uh -huh. si yo me quedo en la sensación de ay pero nunca me llamó, pero nunca me dijo nada, pero, pues ahí de alguna manera pierdo yo si me quedo en el campo de la ganancia, de la gratitud, yo digo, qué bien, porque todos ellos me enseñaron una habilidad, una destreza, en la que mucha gente, en la que yo quiero mucho en el camino y me dice, usted cómo saca eso, yo no logro identificar cómo se hace. Y cuando ellos lo van a hacer, se demoran hasta una hora, dos horas, porque están en el proceso de aprendizaje. Es decir, si yo soy agradecido con esas, con esas digamos que esas situaciones no tan positivas, quizás aprendo. sí. Ajá. ¿Sí? Además, porque mira, y aquí me voy a meter como a un tercer paso, donde voy a traer a grandes exponentes de todo este mundo de las neuroventas y que tienen que ver, con, o sea, que son expertos. Ajá. Tony Robbins. Sí, ¿Sí? lo, has lo visto? conozco, por supuesto. Ajá. Tony Robbins, una de las cosas que más nos invita es conéctate con la gratitud y con los estados de emocionalidad, de armonía. Tony Robbins no solamente es habilidades para vaya y venta, él dice lo que pasa aquí. Se proyecta aquí y termina aquí. Literalmente eso es lo que hace. ¿sí? Y él trabaja intensamente la vivencia de la gratitud. Okay. ¿sí? Desde ahí lo que estamos diciendo es, el solo estado emocional genera activación de circuitos cerebrales que nos ayudan a ver la vida diferente y a capitalizar de una manera diferente. Es decir, como lo típico del ver el vaso medio lleno, medio vacío. Literal. Desde dónde me estoy parando? Desde dónde me estoy parando. Uh -huh. Y ese pararse frente a la vida nos da resultados diferentes. Okay. ¿sí? Se me olvida el nombre del, del, del japonés o el, el chino que lo dice mucho en Pereira. Yo Jokoi Kenji, sí. Kenji. Kenji, Colombo japonés. Colombo japonés. Ah. Sí. Y él nos dice con frecuencia y lo dice y es de alguna manera a veces nos falta conectarnos más con no solo con la gratitud sino con el creer, el, el apostarle. Y pues en parte todo eso tiene que ver con, con gratitud también. Cuando yo creo en mí y me digo, pues gracias por lo que estoy aprendiendo y por lo que me estoy atreviendo y alístate porque nos vamos por más. Okay. Eso hace parte también de la gratitud. Bueno, y algunos, digamos, la gente le encanta este tema. Okay. El tema de los tips, como algunos tips para, bueno, si yo no siento que soy una persona tan agradecida, se me dificulta, ¿Qué debo hacer en mi día a día, Clau, uh -huh. para, para mejorar eso, ¿cierto? Para quitarme esas barreras o qué sé yo. Muy bien. Hay dos tips que quiero empezar a, a compartir y que uh -huh. yo los aplico y que con mi esposo procuramos hacerlo con mucha frecuencia. Okay. Porque nosotros decimos en nuestra vida de pareja, queremos crecer juntos. Por supuesto. Primero, planteate el reto de 21 días. Los retos de 21 días son muy valiosos. Y no crean que es 21 porque alguien dijo que son 21 y ya. Voy a explicar un poquito por qué son 21. 21 es porque de tanto repetirlo, repetirlo, repetirlo, tu cerebro nuevamente, esta maquinita de control, graba acciones y esas acciones lo que va haciendo generar también hábitos emocionales y de pensamiento. Okay. O sea, de tanto repetirlo, ¿sí? las interconexiones neuronales cambian durante, 21, mes, durante 21, días. 21 días, y en ese refuerzo logras luego hacer lo que a muchas personas les cuesta y es, ay yo empecé pero solamente lo hice tres días, ay yo no, al quinto día, mi día se me olvidó, ¿sí? coge un calendario, ojalá de esos grandes, y ponlo específicamente para el fin de me voy a entrenar en gratitud, ¿okay? Okay. ¿sí? entonces lo ubicas en un lugar donde sea visible para ti, uh -huh. de tal manera que vayas marcando día uno chulito. Es decir, a mí me gustan los colores, le pongo, perfecto, bueno, eso ya. Perfecto. Ajá. Mi esposo sabe que al pie de mi cama hay varias hojitas de colores. Sí. ¿sí? Y yo no sé si las negras o no, pero en las hojitas dicen, eh, reto 21 días para, para comer solo verduras eh, y quizá proteínas, como no, no carnes o, o quizá no, no harinas. Entonces desde ahí es una forma en la que yo también me ayudo. ¿sí? No crean que esto es como, eh, ella es coach o él es experto en algo y ya. Nosotros, digamos que nos hacemos quizá expertos, es porque nos apoyamos en invitarnos a nosotros mismos hacia esos niveles cada vez mayores. Entonces, muy bien, reto de 21 días, pero sí, pero ¿y reto en qué? Pues entonces ahora les voy a contar. La manera como empiezas el día y la manera como terminas los días son muy importantes. Hay personas que tienen el hábito de que, se despiertan, se lanzan de la cama, se meten al baño y es como en 15 minutos, como un autómata, están listos. Sí, pues sí, eso pasa porque ya lo tienen tan mecanizado y que claro, ni se dieron cuenta. Ni, se, ni nos dimos cuenta, uh -huh. ¿sí? Y esto no debería ser así. Ok. Sí, casi que nuestro ritual para levantarnos debería tener un paso a paso y la manera como terminamos el día también. Hay personas que llegan rendidas, ya no son capaces, elevan los zapatos por allí, se quitan la, la corbata, la dejan por allá. Ajá. Y cuando uno se da cuenta, fu fueron a la cava, pero no fueron conscientes de qué manera fueron a la cama. Uh -huh. el, al empezar el día, el cerebro está como, como activándose ¿sí? para la vigilia, para estar vigilante. Al finalizar el día, el cerebro está preparándose para entrar en reposo. Entonces, tanto para la vigilia como para el reposo, deberíamos preparar ese estado, llamémoslo, emocional desde la gratitud. Entonces, una forma es, antes de tirarte de la cama, como un resorte, ¿sí? regálate unos segundos para estar allí. Y puede ser escribiendo. Uh -huh. o pensándolo pero procurando mantenerte en ese pensamiento o sentándote en la cama y en una posición de estar sentado como cuando las personas meditan para que no vuelvan a quedarse dormidos y durante los primeros cinco minutos de la mañana empieza a conectarte con la gratitud de lo que quieres que sea tu día por ejemplo, esta mañana yo tenía muy temprano un taller de 7 a 10 de la mañana con un equipo de jóvenes que, que me implican un desafío, ¿sí? Y durante mi primer momento de la mañana, yo empecé como a, a visionar y agradecer por lo que ya tenía preparado para ellos y por cómo yo me quería ver al momento de hacer el taller con Eso ellos. Eso es como visualizar tal vez un poco. Sí, sí. Desde sí. la gratitud. Exacto. Ajá. Llámese visualizar, llámese orar, llámese meditar, okay. como tú lo quieras decir. Perfecto. ¿sí? Y desde ahí fue muy bonito ir... Al encuentro del taller y encontrar que gran parte de lo que yo visualicé preparó mi pensamiento, mi emoción y mi cuerpo para llevarme a sacar ese taller de la mejor manera posible. Es decir, cuando, cuando la gente te dice, por ejemplo aquí en Colombia, usamos mucho el término, está muy predispuesto, uh -huh. pero yo me puedo predisponer para bien. También. Exacto, eso me encanta, uh -huh. eso me encanta. Porque en esa gratitud de la mañana, en esa meditación de la mañana, adivinen qué este momento también yo lo, lo, lo traje en la mañana y es que les quiero compartir? Entonces es como, como si el cerebro empieza a capturar, ¿sí? Y de, para este tema no preparé muchas cosas, pero en ese momento de la mañana sí me llegó, ah, cortisol, serotonina, ah, ¿cómo empezar el día, cómo terminarlo? Entonces mira que es como si le anunciaras a tu cuerpo primero cosas uh -huh. con las que te quieres conectar y quieres que sucedan, y eso hace que tengas que invertir menos energía en pensar, en preparar, sino que de alguna manera estás preparado para que todo vaya llegando. Uh -huh. Eso no quiere decir fresquear, sino preparar. Eso, sí, eso te iba a decir, sí, que, sí. que no lo, creo que no lo podemos confundir con, eh, con un tema de simplemente dejarlo... No. Bueno, ya agradecí vida. y, y que, pues que, todo va a llegar del cielo. no, no. Hay que, hay que sí. evidentemente prepararse, pero... Como siempre, hasta los mejores atletas creo que tienen, tienen nervios cuando salen a competir o cuando salen a exponer, ¿cierto? Pero, pero desde esa posición, desde esa meditación, oración, visualización, como usted lo quiera llamar, eh, pues creo que pues mitiga un poco el, el, los nervios, se, se predispone bien para, para dar todo bien. Exacto. Todo lo mejor sí. Y por ejemplo, para el taller de la mañana Yo iba así, cargada con mi bolso Con los materiales, con todo lo que implicaba Solo que el visualizarlo Me ayuda a centrar Mi atención, mi energía Mi mentalidad en cada cosa Del proceso como quiero que suceda okay. ¿Sí? Entonces esto para iniciar el día ¿Por qué crees que para Terminar el día también es importante? ¿Qué se te ocurre? Pues a ver, a mí personalmente Digamos que yo yo considero el, el reposo, el sueño, un, una reparación, ¿cierto? Porque uno el día a día vive muchas cosas, eh, bueno, situaciones, de todo, pero el momento de la cama, y a mí la cama me parece sagrada, eh, entonces es como preparar bien ese momento de reposo, donde yo voy a recobrar todas las energías, eh, bueno, y tener sueños bonitos, en la medida de lo posible, para el otro día empezar con 100% arriba. total y miren lo curioso, yo, mmm, algunas personas con las que converso a nivel individual que tenemos como estos coaching, face to face, y solo somos esa persona y yo, encuentro el reporte y a mí también me pasa, que cuando mentalmente estamos muy activos desde el miedo o desde la prevención, nos acostamos y empezamos, y qué irá a pasar, y cómo lo hago, y, qué, y entonces la mente literalmente no nos deja conciliar un sueño reparador. Muchas personas se llevan hasta 3 y 4 horas en dormir. Otras logran dormirse y a las 2 horas están despiertas, ¿sí? Y les cuesta volver a dormir. Y conozco personas que me dicen, 4 o 5 de la mañana y no logro conciliar el sueño. Dios. En parte, eso tiene que ver con que la mente está muy activa. Yo siempre digo, es como una bicicleta. Y si nosotros pusiéramos unos galvanómetros, como, como medir la piel o inclusive tomar algunas muestras internas de lo que le pasa a tu cuerpo cuando estás en esos estados, se ve que son estados de profunda ansiedad y estrés. Okay. ¿Se imaginan qué angustia uno ir a la cama con estrés? ¿Sí? Y con angustia. En cambio, la gratitud, entonces cuando me acuesto y antes de acostarme o escribo o medito o hago un listado de las cosas que puedo agradecer en el día, la mente baja un poco sus revoluciones y genera estados que se llaman ansiolíticos ansiolíticos, o sea que bajan la ansiedad, porque yo hablé de, de, de neurotransmisores, sí. pero solamente mencioné la serotonina y olvidé mencionarles la dopamina, su nombre lo va diciendo, como que nos dopa, ¿sí? tranquiliza, tranquiliza, Ajá. armoniza, entonces todas las emociones que nos generen la dopamina, ¿sí? se vale que podamos buscarlas y aprender a diseñarlas, al tener un sueño repata, reparador, un sueño desde la gratitud, un sueño que le dice a tu mente, tranquila, que todo va a estar bien y todo va a funcionar bien. Primero, te prepara como que en el, en el enfoque y yo evidencio cuando un asesor comercial, un vendedor llega cansado, desubicado, desconectado y también para mí es notorio cuando este asesor llega eh, compuesto, integrado, animado, genera en mí una reacción diferente. El cansancio se percibe a nivel de energía. A uno como que se le pega la pereza muchas veces, sí, sin querer queriendo como el chavo, ¿cierto? Sí. Pero, pero uno como que, si, si está con una persona así, como perezada, sí. como... Bueno, no sé, ustedes me entienden. Yo sé que lo he vivido pues, en el día a día a nivel comercial. Eh, pues, en cambio, cuando yo estoy con alguien activo, eh, firme, energético, que se le nota que, que digamos, que tiene ganas de, y pasión por lo que está haciendo y por la vida, además, pues eso también eso se contar, pega eso bastante. Contar, ¿sí? Ajá. Entonces tenemos hábito de 21 días, pero ¿para qué? Pues para que tu mañana y tu noche, es más, mire, pueden leer, busquen libros de bioenergética. Uh, Jurgen Claric también lo dice mucho. ¿no? Jurgen Claric. Sí, Jurgen lo dice mucho y es en, en, su, en sus diferentes talleres, Cómo es importante la manera en que empiezas los días y en lo que lo, y cómo los terminas, cómo conservas tu energía, sí, y la gratitud tiene mucho que ver con esto. Entonces digamos que de ahí van esos dos posibles primeros pasos. Oye, tips para levantarse y acostarse con la el acostar. pie derecho, pues como dice por ahí. Ojo, okay, uh -huh. muy bien. Y aprovecho para eh, para saludar a Heidel uh -huh. Llanes, Janes que se acaba de conectar ahí, uh -huh. eh, Rubén Choberco, que dice muy lindo, uh -huh. buena terapia de Rafael Ro. Eh, Rosas. Rosas. Y muy buen y otro, tema. Aprovecho Muy Robecho. bien. Muchas ahí. gracias por acompañarnos. Aquí hay algunas personas que eh, tengo contacto con ellos uh -huh. y nos hemos visto también. Entonces qué chévere que nos puedan acompañar. Genial. Genial. que están ahí conectados aprendiendo. Claro que sí. Y nos vamos con un tercer tip. Uh -huh. Y el tip es aprender a hacer un cambio de pregunta. Cuando algo que te suceda que no es tan bueno, uh -huh. ¿sí? porque a todos nos pasa un negocio que se cae, un, un cliente difícil, ya vendí el paquete, ya hice mi, mi venta, pero hay de pronto dificultades en la marcha, una tendencia puede ser, y la tendencia que muchas personas tienen es lo que decíamos ahora, criticar, angustiarse. Y hay un regalo especial en los tips de gratitud, y es transformar esto en una pregunta. Ajá. Y la pregunta es, ¿Qué tiene esta situación para enseñar? Ok. Y esa es una pregunta relacionada... Cada que yo tengo una dificultad entonces... Sí. Transformar eso en... En una ver, pregunta. ¿Cuál es la enseñanza aquí? ¿Qué me está enseñando esto? ¿Qué me está mostrando esto? Okay. Y lo quiero manifestar de la siguiente manera y es cuando entramos en la culpa, en la rabia, en el señalamiento, estamos entrando en algún tipo de actitud que realmente no me conecta con el aprendizaje, uh -huh. sino me, me conecta con la pérdida. Sí. Yo tengo una frase que trabajo mucho con los grupos en diferentes talleres. Y la voy a decir acá y les voy a pedir que ustedes mentalmente la completen. Uh -huh. Y se vale que tú me la completes a ver qué me dices. <risa> no me cortes. <risa> Digo la frase y a ver qué te sale. Ajá. Y no, no pasa nada si te salen otras cosas. Vamos a orientar para el aprendizaje. Está bien. La frase es, algunas veces se gana y otras... Se pierde. Ok. Esa es una tendencia que tenemos con mucha frecuencia. Cuando nos paramos en el perder, nos angustiamos, ¿sí o no? Sí, la sola palabra como que... Ay, pues. Perdí el cliente, perdí la posibilidad, perdí todo este trabajo. Uh -huh. Vamos a transformar eso y vas a ver cómo suena diferente y cómo se siente diferente. Y ustedes también, experimentenlo allá. Yo voy a volver a decir la frase... Y entonces no nos vamos a conectar con la pérdida Sino con el aprendizaje, aprendizaje. Uh -huh. Entonces yo dije algunas veces se gana La respuesta o el, la complementación sería Otras veces se aprende Y otras veces se aprende uh -huh. Y vamos a hacerlo para que ustedes lo sientan ¿Listo? Vamos Algunas veces se gana y otras Se aprende okay. Cuando nosotros nos conectamos Con la energía del aprendiz Se siente distinto, ¿sabes? Se siente distinto Ajá. La energía del aprendiz dice No, no importa lo que suceda yo estoy listo o lista para aprender de esa situación. Okay. Sí. Ahora, ya está en ti, que si después de un aprendizaje tú sigues girando, girando, girando, no cambias lo que hay que cambiar, seguramente tendrás que hacerte la misma pregunta muchas veces. Okay. Pero un, un tip, una estrategia para conectar con la gratitud es que, que puedo aprender de esta situación, esa situación para qué se está presentando okay. en mi vida. Y eso nos conecta con la gratitud. Perfecto. Y ahí estoy creo que muy de acuerdo con Hans Delgado, que nos acaba de compartir. Dice que el crecimiento personal para el día a día de los asesores es totalmente vital para tener muy buenos resultados. Muy, muy buenos resultados. Y con esto que tú dices, Hans, yo quiero resaltar algo especial. Cuando cada vez trabajamos más la gratitud y esta pregunta, ¿qué necesito aprender? Vamos trascendiendo cada vez más creencias limitantes. Uh -huh. ¿sí? Porque el qué necesito aprender abre el camino. Como que, te, como que te dice, esto es lo que necesitas aprender. Okay. Cuando decimos perdí, perdí tal cosa, perdí el tiempo, el camino es como que está aquí y se cierra. Y cuando el camino se cierra, nosotros de alguna manera también nos cerramos. ¿sí? Entonces desde ahí es una invitación. Crecer a nivel personal es estarme haciendo preguntas constantemente. ¿Tienes una dificultad con la pareja? ¿Qué me muestra esta situación? ¿Qué necesito aprender? Hay una situación laboral que no te está funcionando bien, unos resultados que no te están funcionando. ¿Qué me muestra esta situación? ¿Qué necesito aprender? Muchas veces, quizás pasa, pues, pasa mucho en el tema laboral, donde uno se engancha en muchas peleas con, con compañeros o con o bueno, ¿cierto? Uh -huh. Donde hay equipos de trabajo, sí. de todas maneras, siempre habrá dificultades y, y áreas de aprendizaje, Siempre ¿cierto? va a pasar. Entonces... Vale mucho la pena estar muy atentos, sobre todo a nivel laboral, pues sí. evidentemente en, pues digamos que en la integridad, pero a nivel laboral estar muy atentos con eso Muy atentos. Y una cosa especial, no se trata de entonces le voy a dar toda la razón al otro. No, okay. aquí no se trata de eso y me parece importante hacerle claridad porque a veces algunas personas asumen que este tipo de temas tiene que ver mucho con peace and love. Entonces dejar hacer, dejar pasar okay. y, y no... Cuando tenemos una dificultad laboral en los equipos, se vale Que te retires un poquito, como que tú dejes un, un, una distancia de la situación y vayas y te regales estas preguntas. ¿Qué me muestra esta situación? Y a lo mejor, ¿a qué me invita? ¿Qué es lo que puedo hacer en medio de ella? ¿sí? Primero, para tranquilizar tu emocionalidad. Segundo, para ver con mayor claridad. Y tercero, para diseñar acciones que realmente le apunten a resultados gana-gana. Uh -huh. Gana para la otra persona, gana para ti. Cuando actuamos en caliente, ¿sí? yo creo que calentamos más la situación. Okay. Hay una canción muy linda por ahí que se llama Don't Worry, Be Happy, pero hay una versión de una agrupación que se llama Siete, y dice algo así como que a veces la vida se pone complicada, y si te agitas, la pones peor. Entonces hacer esa pausa y estas preguntas que son, aunque no dice gracias por ningún lado, son preguntas que te conectan con la gratitud, porque es, ¿qué puedo ver en este panorama que la vida me está ofreciendo en este momento? Uh -huh. ¿Mm? Perfecto. Bueno, y para ir terminando, Clau, eh, ¿qué otra cosa, no sé si un tip o un paso, digamos que, no sé si, tal vez un ritual o algo que, que sea muy, muy, muy poderoso para, hoy pues, Salir de aquí mejor dicho y decir, bueno, esto es lo que voy a hacer ya para empezar a, a digamos que a generar mayor gratitud ser una persona más agradecida con la vida y con, pues, con las experiencias. Okay, muy ¿Qué bien. puedo hacer? Voy a poner un ejercicio de refuerzo. Okay, hoy estamos perfecto. a qué? ¿Cuál es la fecha de hoy? Hoy estamos a 7 de diciembre. Okay. Entonces, 7 de diciembre en muchos lugares del mundo, día de la luz. La luz. Imagínense aquí, sí, el sí. día de las velitas. La el luz. día de las velitas, el día de la luz. Entonces, vamos a aprovechar esto que para mí no es coincidencia, que no. hace parte de la sincronía. La gratitud tiene que ver con la luz, ¿sí? Porque cuando nuestra, nuestra sensación interna es como expansiva, ahí tú te sientes hasta iluminado. Y el brillo de los ojos no es casual. El brillo de los ojos tiene que ver con que tu luz interna también se activa aún más. Entonces, ejercicio de refuerzo. Y, y te propondría que en el próximo Facebook Live que tengan revisen si lo hicieron, como que les escriban, Perfecto. escriban a ver qué, qué, qué pasó. Ahí está la tarea entonces, okay. escuchen pues. Muy bien, durante el día, durante hoy 7 de diciembre, hagan la lista de en qué espacio, a qué espacios van a asistir. Uh -huh. Voy a ir a almorzar, no sé, a la casa de mi mamá o al restaurante de la señora de la vuelta de la oficina donde siempre voy a almuerzo. Generalmente la señora nos pone el almuerzo la mamá nos pone el almuerzo y nuestra, um, nuestra cultura o nuestro costumbre es muchas gracias, pero es un gracias como desde la cordialidad que también se vale y es útil. Vas a incrementar un poquito más la fuerza de esa gratitud y a tu mamá o a la señora que preparó el almuerzo vas a ir y y de frente le vas a decir, ¿sabes qué? Gracias por ese almuercito, porque se sentía cargado de amor, porque estaba delicioso, porque esa sopita estaba muy rica, no sé. Ya tú me Cada harás. uno con sus palabras. Y, ajá, Cada pero... uno con sus palabras. Aquí estoy inventando cosas. Y lo más importante es que cuando le estés diciendo esto a la persona, chequeale lo que te muestra en el rostro. ¿Qué le pasa? ¿Qué sucede? Y así... Con el almuerzo, en la reunión a la que vayas a la tarde, yo, la señora que te pasa el cafecito, tú le puedes decir, oiga, muchas gracias, qué café tan rico. Este café lo prepara usted, delicioso. Uh -huh. Y atento a qué le pasa en el cuerpo, pero también qué te pasa a ti cuando tú ves la reacción del otro desde la gratitud. Cuando cierren día de velitas, ¿sí? cuando ya estén en su cama, Traten de recoger todos, todos los momentos que, que, que vivieron y qué sensación les quedó. Y entonces, ¿qué tal si nos escriben y dejan un mensaje? Dicen, ¿saben qué? Para que lo lean en el próximo encuentro. A mí me pasó eso. Tomen fotos. Cada que, que le vea el rostro iluminado a alguien, tomen la foto. Es tomen decir, foto. Mírelo, mírelo fijamente para que después lo recuerde y se conecte con ese sentimiento. Tomen fotos. A mí, de una manera sencilla les cuento, a veces a mi esposo yo le digo, amor, gracias por tal cosa. Pero cuando yo lo tomo en mis manos, digo, mira, gracias porque tú me apoyas con esto, me ayudas con esto. ahí le cambia la mirada. Ahí sí. le Además porque sabes, sabes que sí, eh, yo aquí haciendo una retrospectiva de lo que me pasa, si uno a veces hace muchos agradecimientos, pero en mecánico. Cordiales. Sí, sociales. Es pura cordialidad. Sí. Gracias. Sí pero, sí, pero sabes que me parece genial lo que nos acabas de poner como tarea. Sí. Además es un ejercicio sencillo, práctico y, sencillo. y creo que la, de la práctica. Sí. tienen un cliente esta tarde sí. le dijo que sí, maravilloso le dijo que no, muchas gracias por su tiempo yo sé que su tiempo es muy valioso y usted no sabe cuánto le agradezco que me haya recibido esta media hora Genial. ya y usted observe lo que le pasa al otro y observe lo que por rebote sucede con usted Así es. Sí. Miguel Acero nos dice: si no, no vives para servir, no sirves para vivir. Uh -huh. Es un buen significado de gratitud que él tiene también. Total, muy bien. Si alguien, tiene, si, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario adicional para que aprovechemos este espacio que ya vamos cerrando uh -huh. con Claudia y Patricia Mesa hoy, eh, pues ese es el momento. Si no, de todas maneras ahí nos quedaron muy buenas tareas y unos tips muy, muy, muy interesantes para que los pongamos en, pues en práctica, ¿cierto? Eh, bueno, no sé qué quieras digamos que adicionarle a toda esta conversación que hemos tenido el día de hoy, Clau, okay. para que ya nos despedimos de toda la comunidad de Academia de Subseguros y la gente que se va a conectar posterior a esto pues también gracias por, por estar ahí, gracias por compartir, por buscarnos y por hablar, hablar bien de nosotros. Muy bien, yo solo me despido diciendo muchas gracias por acompañarnos, ustedes supieran cómo están estas aves en un trato continuo, eso es un buen presagio para mí, porque la naturaleza reacciona mucho de acuerdo a lo que va pasando también en el ambiente, y viceversa. Así es. Entonces, sin más ni más, quiero invitarlos a que pasado, presente y futuro lo vean y lo sientan con gratitud. La gratitud abre puertas. Y hay una frase que dice que la gratitud es el lenguaje y la memoria del corazón. Así es. Y esto tiene mucho que ver con cómo aseguramos resultados efectivos a través de la gratitud. Perfecto. Pues bueno señores, recuerden que esto es Academia de seguros hoy le agradecemos con el alma, con el corazón y con una sonrisa muy grande eh, a Claudia Patricia Mesa por aceptar nuestra invitación, por tomarse el tiempo eh, de estar aquí compartiendo con todos ustedes eh, pues esas experiencias, estas vivencias de vida, eh, todo lo que pues, como profesional y como mujer ha aprendido en la vida y que transmite eh, a los equipos que acompaña. Pues bueno y a ustedes también mil, mil gracias por estar ahí conectados con nosotros. Este fue el último webinar eh, especializado con, digamos que con especialistas externos eh, a Softseguros Y pues bueno, les comento que también tenemos unos, digamos que unos tips muy interesantes que, van a, que vamos a tener, estar compartiendo en 15 días más o menos aproximadamente. Igual estén pendientes de nuestras redes sociales, van a estar viendo todo lo que hicimos y las mejoras que gracias a ustedes y toda la retroalimentación que nos dan en Softseguros hemos hecho y todo lo que se viene nuevo para el próximo año. Recuerden que Softseguros es el software para profesionales de seguros aquí en Colombia y en Latinoamérica para que ustedes se dediquen a organizarse y puedan a la postre vender más. Recuerden que estamos siempre nosotros atentos a todo lo que suceda a todo lo que nos... Eh, digamos que también nos puedan ayudar a mejorar, porque ustedes son los expertos en seguros, nosotros somos expertos en tecnología, y pues bueno, les agradecemos, hoy es viernes 10, eh, 7 de diciembre de 2018, ya vamos en la fase final, gracias por estar aquí, gracias por compartir con Claudia, y bueno, Claudia... Nada, que tengan un muy buen día, recuerden el ejercicio y al final de día hacer el balance. Como en cualquier buena empresa, y la, nuestra vida es una empresa, hagan el balance del día de hoy y se van a dar cuenta del poder de la gratitud. No es solo tema de moda, es un tema que tiene que ver profundamente con nuestros resultados de vida. Perfecto, chao, chao, los queremos mucho. Hablen de Sobseguros en www.sobseguros.com. nos pueden encontrar, nos pueden hablar y pueden probar además... La mejor herramienta para agentes de seguros de toda Latinoamérica. Que tengan un bonito día. Chao. Chao.